Toda de oxidable, realmente excelente, de excelente calidad. No se ensucia el la no oxidable, no se le pega tanto la, la, la grasa y todo lo que generamos en la parrilla. Y bueno, lo bueno es que queda guardadita en su funda, lista para usarla la, la próxima vez. Bueno, por estos elementos o cualquier otro que tenemos en el local, lo no pueden comunicarse, envíos a todo el país. Nos vemos en la próxima.